It don't stop, here a pimp, there a everywhere a pimp, pimp, this ain't plus, grades the quiz, so there it is. Hey, fuck you, Johnny Suplex, I learned you that shit. que transa banda de skate Skatespot MX. el día de hoy vamos a hacer un video rápido sobre una nota que estaba como un poquito caliente, porque yo sé que en esto del internet, uno o dos días ya puede ser noticia vieja, pero queríamos hablar sobre esto. Un morro que ahorita le está dando bien cabrón y tiene ya algo de tiempo haciendo ruido en el skate, el vato, su nombre es Tristan Fankhauser, no sé cómo se pronuncia bien, nació en California, en Woodland Hills, California, ahí nació y es donde actualmente reside, en este momento tiene 20 años de edad. Sus son Baker, DC Shoes Spitfire Wheels, Thunder Trucks y Valsor. Este morro tiene un estilo bastante rudo, se ve que le gusta patinar con velocidad, lo cual está bastante chido porque hace que los trucos luzcan bastante bien y le agrega como ese grado de... como de chispa, ¿no? No es lo mismo hacer un truco en un spot a cierta velocidad que ir hecho la verga y pues mancharlo, ¿no? Así como con toda la seguridad del mundo y pues chingón la neta, pues así creo yo como la esencia del skate, como rudo y manchado. En 2013 Skateboard Max, vio un video a su canal de YouTube, Exclusive Part desde ahí empezaba ya como a mostrar como sus dotes en el skate, como a ponerse por encima de los demás, en 2014 DC Shoes lo presenta tal cual ya como un miembro del equipo global lo va a conocer con un video junto con Bobby de Keiser, los dos manchando spots tanto de Estados Unidos como Europa, después en 2015 The Berrix lanza un video llamado Bad Luck y en el siguiente año, en 2016, publica un video llamado Punk Outta Here. Y en estos dos videos ya se empieza a ver como la progresión del morro cada vez manchando más y más spots, cada vez más grandes, cada vez más rápido, poniéndose al nivel de los pro, pero sin llegar todavía a ese nivel donde pues ya es como poner la cerecita del pastel. Uh, what do you think about skateboarding in the Olympics? It's not natural. I, I personally don't think it would be cool, because that's not what skating is. Skating is an expression of yourself, you know. You can't just like put points on that. So many skaters are different in every way, and you can't like just be like, oh, that's 10 points, like, it doesn't work like that. Like, you could do a kickflip on flat ground, and if it's, like, stylish, like, it'll go way further than some sketchy fucking tray flip nose blunt on a flat bar, you know, like, I don't know. I feel like skateboarding is more art than it is a sport. Y finalmente hace un par de días Baker Skateboard sube un video a su canal donde se ve el equipo ahí como que haciendo la serie en una van, poniéndose ahí como que medio oculto, eh, se ve que lo citan por ahí para patinar o algo, y de repente se ve que todo el equipo pues se lanza a felicitarlo y le muestran como las tablas que ya tienen como su nombre de Baker que dice T-Funk, está bastante chido porque el güey pues obviamente no se lo esperaba y pues nada, ahí es donde ya él se da cuenta que pues todo eso es por él y le muestran su pro model y pues enseguida todo eso, una fiesta de champán, una patinada como para cotorrear y celebrar pues el triunfo que creo que todo skater quisiera poder llegar a lograr, que es como tener su pro model con una marca de skate y pues nada, está bastante chido, solo queríamos como presentar esta nota que era como que relevante del skateboarding en este mes de septiembre, sin duda es un skater que vale la pena seguir en la descripción voy a dejar sus redes sociales para que vayan, lo vean y se den cuenta de que el morro hasta cabrón está manchando y pues nada, es un cabrón el que no deben perder la pista, así que esto fue todo por ahora y nos vemos en un siguiente video. Recuerden banda, no dejen de patinar.